Hola suscriptores, quería enseñaros esta herramienta, la mejor y más completa para controlar el volumen de vuestro PC. Se instala desde la Microsoft Store, vamos allá que es gratis. A mí me sale abrir porque ya la tengo instalada. Una vez instalada, la app crea un nuevo icono de volumen en tu bandeja de notificaciones para que puedas acceder muy fácil, con el botón derecho, a seleccionar con qué dispositivo quieres escuchar el sonido y con qué volumen. También puedes asignar un volumen deseado para cada aplicación o programa. Maravilloso, ¿verdad? Además, para mayor comodidad, permite subir o bajar el volumen con la rueda del ratón. Te espero que os haya gustado, suscribiros si queréis estar al tanto de las mejores herramientas para PC.